Hola, buenas tardes, eh, feliz año a todas, Bienvenidos, bienvenida a Susurros de Papel. Eh, mi nombre es Mercedes y hoy vengo a enseñaros unas compritas de, como son muy poquitas cosas, os voy a enseñar de varias tiendas. Eh, voy a empezar por Primón, Teddy y Bazar. Bueno, pues paso a enseñaroslas. Quería felicitaros la fiesta y, y todo este ruido que estoy haciendo. Bueno, quería felicitaros la fiesta y dije, bueno, pues mira, lo mejor es lo mejor que me veáis y nada, y paso a enseñaros. Primero voy a enseñaros los de lo que compré en la tienda Primor, ¿vale? Pues mira, eh, he comprado para hacer un regalito que, por cierto, He comprado esto que es un cepillo anti desenredante de pelo, mira, es para un regalo para una amiguita chiquitita que yo tengo y le compré este y le he comprado esto que me parece una monería, a ver lo pongo del derecho, mirad qué mono, es como un estuchito, se abre lleva ahí un imán y mira lleva ahí pintura para pintarse todo lo que quiera, hasta un espejito. Pues esto lo cogí en la tienda Primor. También cogí, mira este cepillito del pelo. Es un llaverito. Lleva, mira qué mono. Lleva un casto bailarín. Es un llaverito. Viene con un pompón súper suave y es chulísimo. Y para llevarlo en el bolso o en la mochila y tal, después, pues nada, os peináis. Yo necesito ya la peluquería ahora que lo estoy viendo. Bueno, pues este que es muy bonito qué más compré pues mira encontré esto que son eh, son pinceles eh, primor tiene tiene marca tiene una marca que se llama unicornio y es esto que es un eh, vamos que es de la misma casa quiero decir también tiene lo del cerdicornio o mm, en vez de tiene varias marcas eh, y entonces yo vi este Tiene varias marcas que bueno Que dentro de lo que cabe traen cositas cookies Son muy graciosas Y entonces vi esto Y me encantó Son cuatro pinceles en uno ¿Por qué en uno? Pues si lo puedo abrir eh, eh, os enseño porque en uno Pero es que Yo no sé si se han puesto un celo Es que esto de acetato me da un miedo No sé si será acetato o plástico Me da un miedo que para qué Porque corta como un demonio Mirad es esto, ¿veis? Lleva cuatro pinceles, supongo que serán de labio, de ojo Mirad, y un tapón Que es, el tapón viene aquí con un No sé si se verá, con un unicornio, ¿veis? En plateado Es en oro rosa Y viene pues pincel para ojo Para, lo, además lo ponen los pinceles Es que lo estoy sacando del, del envase ¿eh? Me costaron a 2.99 de labio Supongo que traerá lo pone aquí, a ver. Eh, pincel para delinear el contorno de los labios. Aplica tu barra de labios con una precisión y uniformidad perfecta. Pincel con borde redondeado ideal para aplicar y difuminar sombra de ojo en polvo y compacto. El tercero. Eh, a ver, aquí. Eh, dice su diseño con forma... Angulada permite delinear y rellenar la ceja de forma precisa. Y el cuarto, difumina con la, con la esponja para aplicar sombra de ojo en polvo o en crema y conseguir un efecto smoke ahumado. Entonces, mira, a ver si lo puedo ver. ver. Ahí hay un ojo. A ver si se ve bien. Y lo pone aquí, pone um, smooth sponge. Este es de esponja. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a este, pues yo le pongo el tapón. ¿Ves? Y queda así. Este, que también es eh, de, de ojo, creo. Sí. Que pone aquí. Es que como brilla tanto, no puedo leerlo. Ojo Shadow Brush. Que es este. Que este se engancharía. A ver. Bueno, es que he puesto el último, ¿vale? Este se engancharía aquí, mira. ¿Veis? Dos. Aquí hay otro, que este es para la ceja. Para la ceja. Sí, lo pone aquí, ¿no? A ver, ¿qué pone aquí? Brown Brush, eh, biselada. Y este pues se enchufa aquí. ¿Veis? Ya tengo tres. Y este último, que es para Lip Brush. Una brocha para, para los labios, para perfilar los labios. Y viene aquí una boquita. Y este, por ejemplo, pues lo engancho aquí. ¿Veis? Y ya tengo cuatro brochas en un lápiz y ahora el tapón. A ver. que yo, es que esta la veo muy, muy larga. Pues yo creo que pondría esta aquí este para los labios bueno lo podéis poner como en la que sepa no tiene ningún problema pero bueno como viene la verdad muy gráficamente representado para qué sirve cada uno pues pues listo ¿Ves? y esto formaría un lápiz tiene el tamaño de un lápiz de ojo ¿eh? y es súper chulo y lo vi y me pareció cuanto menos curioso y, y dije ah pues yo me había llevado uno que siempre estoy yo con las brochas cuando voy para allá y para acá, ¿veis? Y me parece muy mono. Y venía en esta cajita y es de la marca, de las marcas que tiene, que tiene el cerdicornio. Se llama, en vez de Mr. Wonderful se llama Mr. Um, Mister... No sé, no quiero decir una barbaridad, pero por ahí andan los tiros, ¿veis? Y mira, es de la marca ahí. No sé si se verá, porque como es transparente ahí. Aquí que pone princesas y así, estos son los lo que vienen ahí, los dibujitos. Y esta es de la marca, esta, unicornio. Tienen varias, a lo mejor no se llaman marcas, se llamaría, yo qué sé, ellos, pero en realidad sí. Tienen otros que venían en esta cajita súper mona, estas las reutilizaremos. Y, y me gustó, y mira Y después mmm, compré estas esponjitas Que son una esponja de foliantes faciales se expanden en contacto con el agua, dejando una textura suave. Ayuda a eliminar los puntos negros y relaja la piel con efectos masajes. Modo de uso. Antes de utilizarla por primera vez, sumerge la esponja en agua tibia durante 10 minutos. Masajear la piel realizando movimientos circulares en la cara. Añadiendo, si se desea, un poco de limpiador facial. Limpiar y secar al aire después de cada uso. Se refiere a la esponja. Mira, es esta esponjita. Veis Y me costó esta un euro. Esta costaba un euro. Y compré dos. Una para mí y otra para regalar. ¿Veis? Compré dos. Esponja facial esfoliante. Esta. Y después de lo que vosotros ya siempre sabéis que a mí me gusta comprar... Compré lipstick, porque la verdad es este, esto es para hacer una colección, ¿eh? Porque tienen auténticas monerías. Mira, depende de... Ya perdón. Depende de, de la formita, pero siempre oscilan entre 1,20, uno, uno 1,95. Uno así, mira, este es un corazón así como de caramelo con alita Y las alitas son... Eh, están hechas con material, eh, ¿cómo se llama esto? Holográfico eh, Son como las cositas esas que, que son como de esponjita que vende eh, en los bazares, eh, en AliExpress Mira, ¿veis? La alita y por delante sería así, viene cerrado Por eso no lo puedo abrir, porque, porque si no hay que desvirgarlo y viene así. Después compré, mirad qué mona. Ay, la tortuguita, mirad qué mona, por favor. Es una tortuguita. ¿Veis? Con un corazón, su flor Monísima. Y entonces se levanta el caparazón. Y. Ah, no, miento. Viene aquí debajo. Ahí. Lleva el lipstick. Después encontré este que me pareció súper marchoso. Este casto. O esta cactus y me encantó, y cogí esta Ya llegará el verano Después encontré Estas de pingüino, que para ahora Para navidad, con el gorrito de papá noel Me parecieron lo, Vamos, lo más cool Y compré estas dos Que para regalar Para ahora, para navidad Para los reyes, para ahora, para estas fechas Para invierno, me gustaron un montón Compré esta, que es una manzana Que yo tenía una, pero la regalé el este de, de goma Mirad qué bonita es Que me gusta un montón Y después encontré esta tarta Que por ejemplo para darle la felicitación De cumpleaños a alguien Me parece súper cuco Y este pues se abre por aquí Ahí veis que tiene Para abrirlo Y me parece Una chulada ¿Qué más? Pues creo Que si no sale nada más de primor Ah, bueno, sí, que sí que me compré. Compré en Primor también eh, un, un llavero que lo llevo colgado en la mochila ya. Y esto es para un regalo para mi amiga, mi amiguita chica. Y esto, pues, para regalar en Navidad. Después, eh, he pasado por, por varios Teddy. Mirad, aquí llevo la bolsa. Pero no os preocupéis que esto no es del Teddy. Esto es del Teddy y de... Y de, y de un bazar Pues fui a, a Teddy A Teddy de aquí de al lado Fui al de al lado de, del corte inglés eh, Donde está el NAP Pero no había de nada Entré, cogí una cesta, dejé la cesta y me fui Porque no había, vamos, parecía que habían robado La verdad, no había absolutamente de nada Y después fui a este De aquí arriba de La chapa Y allí por, me parece que fue por Por, por 2.50, mira Encontré este farol que viene con su Y viene con sus cristales. Los cristales que los tengo aparte para que no se me rompieran. Y digo, mira, pues para decorarlo así de Navidad, me gustó. Lleva pila, ¿veis? Lleva pila. A ver si lo puedo enseñar bien. Mira. Ahí. ¿Veis que lleva la puertecita de las pilas? Evidentemente no lleva pila. Habrá que ponérsela. Y lleva los lo cuatro... Los cuatro... Cristales que lo tengo aparte ¿Veis? Y me parecía mono para decorarlo ¿Y cuánto costaba esto? Esto costaba 8 euros Y lo cogí por 2,50 Habían unos relojes que se le llaman Relojes de chimenea Y eran muy, muy bonitos Pero Tengo muchos tiestos Y ya no quiero más La verdad ¿Para qué voy a decir lo contrario? ¿Qué más? A ver pues ya, yo creo que de, de Teddy sí compré. Me encontré, mira, me encontré con esta. Que es la, el papel con ah, con pegamento, con papel sticker. En azul yo lo tenía en rosa y me traje este azul. Esto costaba 2,50. Es verdad que en este Teddy, en el que yo digo de la chapa, había más cosas que en el de Snack del Snuff. Pero... Eh, no había nada, nada, nada, nada rebajado Allí encontré también estos stickers que me costaron un euro Los estoy enseñando al revés, así ¿Veis? Que son árboles de Navidad, bolitas Y son así como metalizados Y los vi monos Y como estos nunca vienen mal Yo todavía tengo que empezar a hacer las cosas de Navidad Pues bueno Mirad, me compré esta cajita Que por 2,50 euros que me costó comprarla, ¿eh? había varias, pero pues me cogí esta del jersey, porque me gustó mucho. Del jersey con el, con el muñequito de nieve. También allí compré estos, no sé, glitter, bueno, para los cheques. Vienen en blanco y plateado y en tornasolado, no son iguales, como transparente y tornasolado. Y me parecieron muy, muy chulos. Mirad también en lo del cubo ese. Pero estaba al precio que estaba. Me compré esto. Que este es para hacer shaker. ¿Ves? Y esto costó 2.50 y trae 12 figuras. Mirad, por ejemplo, a este. No sé si se verá ahí. Se le quita la barriga que viene precortada. Y ahí se le puede hacer una shaker. No lo he abierto todavía. ¿Veis? Que viene hasta el acetato. Para hacerle ya la shaker. ¿Veis? Ahí sí se ve bien. ¿Veis? Con la forma del hueco que dejemos aquí. Y me pareció muy mono. Trae muñequitos de nieve. Trae pompones. Trae unas lentejuelas para la shaker. Mira qué pedazo de lentejuela, lentejuelas. Grandísima. ¿Vale? Trae el acetato y el cartoncillo. Y también trae... Ahí, lo diré Bel... No, fieltro, fieltro rojo y verde Que no sé si será para hacer el fondo de la barrigota De que lo que se le quita esta Me pareció gracioso Y lo cogí Encontré, mirad Que cogí varios de cada A ver Estos cristales de nieve costaban un euro Traen cinco unidades Puro plástico Con brillantina holográfica y cogí un paquetito. Y otro de. de Estos eran. Arbolitos de Navidad. A ver si se ven así mejor. Ahí. Arbolitos de Navidad. Es que están tumbados. Serían así. Ah, ¿Eh? Arbolitos de Navidad. Vienen con su. Con su ganchito también holográfico. ¿Qué más? Eh, a ver. Me encontré con estas bolas doradas. Que están como. Son huecas, ¿eh? Y me gustó, traen siete Y me costaron un euro. Y son doradas. Y cogí un paquetillo. Cogí este otro paquete. Que son cuentas. Pero llevan dentro como como plateadas. Por ejemplo, las plateadas. Son como metalizadas. El color de dentro azul. Pues dentro azul metalizado. ¿Veis? Y vienen todos estos colores. Y esto me costó... 1,75 En Teddy encontré esto Que me costó un euro Mirad En la parte de costura la encontré Y para separarla y tal Me parece mono Incluso para plantarle aquí una floa Una muñeca O aquí lo harto la cabeza o nada No sé, me parecieron monas Y las cogí no trae mucho ¿eh? Trae 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 y 8 ocho florecitas ya está de... Os he enseñado de las florescentes. enseñado los cristales de nieve y los y los pinos también compré estrellas estos son estrellas y de esta de estas sí he cogido pues porque de la otra no habría y de esta pues había y cogido puesta pues qué más a ver meserita pues, si no sale nada más, así. Ah, de Teddy también cogí esto. Son hojas, son muy socorridas. Me gustan porque en primavera Pues plantar una hoja. En, en Pascua puedes plantar hoja. En, ¿Cómo se llama esto? En Navidad puedes poner hoja. Así que me gustaron. Y dije yo, bueno, pues me voy a comprar un sello de hoja. Que valía 1,20. Y esto no es de Teddy. Este es del bazar. Del bazar de Barciense. Lo cogí allí. Había más, pero los demás no me... No me llenaron. Más cosas. Ahora voy a empezar con las cosas del bazar. ¿Vale? Pues allí encontré en ese bazar un montón de cosas. Y, y me traje un montoncito de cosas, la verdad. Mira. Eh, bueno, de Teddy. ¿Esto es de Teddy? No, esto también. Sí, esto es de Teddy. Cogí esto y vosotros diréis, eso qué es? Pues estos son perchitas. Perchitas porque ahora cuando estoy montando la scrap room y le quiero poner eh, lucecita de led que tengo de pompones rosa y, rosa y blanco y entonces se lo quiero poner y lo quiero enganchar porque no le voy a clavar una alcayata. Entonces le voy a pegar estos ganchitos y aquí lleva como almohadillas para pegarle, son blancas Sí, y son blancas Pero yo empecé que la voy a pegar con pegamento térmico Que el pegamento térmico yo creo que sale mejor No sé, ya lo veré ¿Cuántas traen? Traen 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿No? 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8 21 pero la del medio parece que no tiene colgajo. O sea, no tiene el enganche para colgar. Así que trae 20. Esta. Ahora ya sí, con el bazar. Pues mirad. En el bazar encontré este confeti en verde y en plateado que me gustaron. Y me traje una bolsita. No trae mucho, trae 10 gramos. Pero bueno, esto como es tan finillo, hace así se multiplican. Las compré, cogí esa. Y cogí luego esta para aducírselo a esta y que haya más. en plateado pero así como holográfico. Estas dos. ¿Qué más cogí? Pues... De momento voy a coger un pañuelo. A ver. Os enseño qué más cogí. Mirad. Cogí estas bolas negras que llevan agujeros y son muy bonitas. Son de plástico y son negras. ¿Por qué? Porque aquellas que encontré en Teddy la vez anterior, que os la enseñé. La B anterior, que quiere decir el viaje mío anterior, que vine a Teddy y la encontré. Resulta que no tenían agujeros. Cuando fui a, a usarlas para Halloween, no tenían agujeros. Eran cerrada no había agujero por ningún lado. Y entonces estas me fijé que tuvieran agujeros y compré este paquetito. Pues son de 12 milímetros, ¿eh? que no es tan mal. Y, hombre, no son de 20, pero muchas veces te hacen falta chiquititas. Entonces cogí estas que sí, que llevan agujero. Mirad, compré este confeti en, en dorado y amarillo y para apoyarlo... Compré este en amarillo, ¿vale? Para los Happy. Aunque tengo que decir mmm, que estas navidades me he quedado sin Happy. Mm, eh, solamente dos y no lo he entregado a tiempo. Y a mí, de momento, lo mismo. Eh, eh, allí en ese bazar, mira, encontré estas perlas. que son Estas son de 20 milímetros, son aparentes. Llevan agujeros y son estas, las que están hechas de, de perlitas Y traen 2, 4, 6, 7, 8 8, y me traje un paquetillo ¿Qué más? Mirad, encontré estas piedrecitas Mirad qué monas son Me costaron 70 céntimos y estas traen, son de 8 milímetros las bolitas y no, pues, no pone la cantidad que traje, que yo sepa, España de 6 meses. No pone que eso, que son de ahí lo pone de 8 milímetros. Y me gustaron mucho los colorcillos que tenía. Y me traje, miras, compré estas de madera para grabarlas. A ver si puedo, son muy chiquititas. Llevan el agujerito, vale, para personalizarla. Yo lo voy a intentar pasa que va a salir muy chiquitilla para poner mi logo de la muñequita mía del canal de susurro del papel que es esta esta de la chapita pues ponerla aquí y bueno a ver si a ver si se puede con la con la máquina de grabar ¿Qué más mira pillé esta arandela también son de... Pone de 8,5 pulgadas. 4,5 milímetros. Eso pone ahí, ¿no? Pues esta. Y los colores son súper pasteles. Son muy bonitas. Estas argollitas. ¿Qué más? Encontré estos corazones. Que tienen agujeros. Y se ponen así. O sea... Si tú, por ejemplo, en el. Es que no me quiero abrir. En el punzón scrapero, Las metes quedarían de pie. ¿Vale? Quedarían así. De pie. No, no a lo ancho, sino a lo largo. Y bueno, pues me gustó. Y cogí un paquetito. ¿Qué más? Mirad, encontré estos emojis. Con la carita sonriente Traen 2, 4, 6, 8, 9 Un número muy raro Y, y bueno y, la, y las cogí Son de 12 milímetros Y cogí porque además tienen un brillo que parece Parece barro cocido Cuando tú coces el barro pues así Y me gustaron Y cogí una de carita ¿Qué más? Igual que esa, pero ya esto no parece Esto parece metal Cogí esta en plateada A ver, si me voy de cámara Ay, veis, Que me parece chula, chula Muy chula Y cogí un paquetillo también Ah, mirad, me encontré Con estas cuentas Que me gustaron mucho Y cogí también unos Son de 8 milímetros también Mirad los colores que llevamos dentro no lo había visto así nunca. Había visto parecido, pero con un ligero aire. Y estas me gustaron y cogí este paquetillo. ¿Qué más? Os estoy enseñando mmm, cuenta. Mira, encontré iguales que los barrilitos estos en cuadrada. ¿Veis? Y también cogí un paquetillo. También estas son de 8 milímetros y aquí pone que son. De 10 milímetros Se acaba de caer todo lo que tenía aquí Que son bolsitas que se han resbalado ¿Vale? Y llevan el agujerito también Para pasarle la, la goma Es que claro, al ser plástico Se van resbalando, y resbalando Y se cayeron Bueno, más eh, A ver, yo creo que Creo que cuenta, cuenta Creo que ya Y ahora, mirad de Fimo encontré estas bolsitas que llevan frutas, manzanas, rodajas de sandía, tajadas, limones. Eh, esto que no sé si será naranja o no sé. Y aquí llevo una blanca que tampoco sé lo que es, pero... Y me gustaron y me llevé una, una manzanita. Vienen en varios, en varios colores. Cogí esta. Después encontré esta. Mirad qué mona, son de dulce, de casquete. ¿Veis? Y me parecieron también mona. ¿Veis que lleva agujerito? Y cogí también una. ¿Qué más? Y ya todo lo que queda es Fimo. Yo nunca había visto tantos Fimo en mi vida, ¿eh? Porque, bueno, donde voy normalmente hay alguno. Pero aquí encontré, mirad qué rosas de Fimo. Son chulas, ¿eh? Son muy chulas, 70 céntimos la bolsa. Y también llevan el agujerillo, ¿lo veis? Mira, son muy monas Y encontré corazones Mira los corazones De varios tonos Y también me parecieron Muy graciosos Y dije, me lo llevo porque si no Yo cuando voy a volver aquí Y lo volví a coger Y después encontré que me gustaron Muchísimo Y me traje todas las que pude Y ya no cogí más porque dije uh, ya te estás pasando tú y entonces cogí y dije, bueno, voy a parar un poquito Y dejé, pero os voy a enseñar Que me traje, me traje Vamos a ver. Primero os voy a enseñar las chiquititas Son de fimo, ¿vale? Mira, y son arandelas Mira, qué graciosa Estas son en color malva O lila Estas son en color fucsia Tan chula esta en color verde, pero un verde así como un verde de Navidad. ¿Vale? Me cogí, esta voy a poner aquí, esta en este celestito, mirad qué mono, 3 bebé Y esta en turquesa, ¿veis la diferencia? Es chulísima. Y esta en gris, que digo después para Halloween y eso, pues me gusta tenerlo. Había en negras también, pero me pasa que no me traje. En naranja, para Halloween también. En rosa, mirad qué rosa, más bonito. Un rosa bebé, súper bonito. En marrón, que también la había y también cogí una. Muy chula. Esta es como color carne, carnecita así. ¿Veis? ¿Por qué? Porque el fusia que os he enseñado antes, mirad, son tres tonos de rosa este, este y este que sería yo creo que el bebé. ¿Veis? Son tres tonos. Son muy chulas. Y después otro color carne y rojo. Mira. Son muy bonitas. Están bastante bien. Bueno y ahora abandono aquí el rojo porque os voy a enseñar que después de haber visto esta encontré esta en el mismo bazar. Y son mucho más grandes. ¿Veis? Y entonces también cogí. En rojo, ¿veis? Que son más grandes En, eh, por ejemplo No había de todos los colores Pero había de bastante A ver, que os enseño Mirad, este era el rosa que yo dije Es como un rosa, pero carne. Pues también lo encontré En grandota, ¿veis? Que son un, Unas curriuras estas y esta, Pues ya son más aparentes Son muy chulas, estas Después, en este verde que os he enseñado antes, el verde Navidad, pues encontré estas. ¿Veis? Igual. Son el mismo tono, solo que la argolla es más grande. En el rosa que os he enseñado también, Fusia. Ahora lo he perdido de, de la vista. Bueno, pues nada, os enseño el turquesa. Mira, ¿ves? en chiquitito. Y en grande Tienen un grosor porque es fimo No es lentejuela, es fimo Y por último El rosa fusia En grande y en chico Con chula, ¿eh? Yo es que como nunca la había visto me, me pareció algo nuevo Que estaba guay Y entonces pues Y la había de todos los colores En grande, en chico Lo que pasa que ya digo, mira mucho y Y hay que parar Y bueno Ahí estamos Bueno y yo creo Que nada más Hasta aquí Han sido mis compras De Teddy De Primor Y de, del Bazar Del Bazar de Barciense Barciense Lo digo bien, las dos con C Y en Toledo y me gustaron las cosas que vi allí. Y bueno, y me traje de algunas más, de otras menos. En Teddy, pues ya está, porque Teddy es que ha pasado un ciclón y lo han arrasado, arrasado, vamos. Es que no hay nada, nada, nada, nada. Eh, hasta las cosas de Halloween que, Pero cosas que... Porque tampoco este año es que se hayan explayado mucho en, en Halloween Bueno, pues hasta las cosas de Halloween Las tienen a precios normales Y son cosas que tú dices Si esto por Halloween lo tienen porque no... Es que no se ha vendido No sé, no sé Está muy... Muy bajo Y la verdad es que... En, lo mismo de siempre, si es que hay y, y yo creo que todo está colgado Para rellenar hueco, pero no sé ah También me encontré cosas de eh, De Pascua, de la Pascua del año pasado No, ya de Halloween, de la Pascua del año pasado Igual, eh, colgado en estantería Y al precio que, que en su día tuvo cuando era Pascua Pues bueno Pues yo dije, bueno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 este vídeo está grabado el día de los inocentes, el día 28 del 12 de 2021 y os deseo desde aquí, si cuando se suba ya habrá pasado eh, fin de año y año nuevo, ya estaremos, si Dios quiere, en año nuevo. Pues desear a todas que este año que entra, por favor, que sea muchísimo, pero muchísimo, por favor, mejor del que se acaba de ir. ...y que nos demos cuenta de nuestros errores... ...y aprendamos... ...no que... ...haciendo errores se aprende... ...es como... ...se aprende pero hay que aprender... ...porque si no... ...no tenemos futuro... ...besos para todas... ...muchísimas felicidades... ...ojalá este año que acaba de empezar... Eh, ...venga lleno y repleto para todas... ...de, de salud... Lo primero, de trabajo y de lecciones aprendidas. Un beso para todas, cuidaros y si queréis, hasta la próxima. ¡Chao! El Iguaya, el Iguera,